Se viene el momento de bajar un cambio, ¿no? Oh, qué difícil, eh. Viste que bajar venimos, que aumento, estamos que esto, a, que lo como otro. Locos. Y nosotros por suerte en este espacio sí. contamos con una columna de buenas energías de bajar unos cuantos decibeles para poder conectarnos también y es por eso que le damos la bienvenida ahí en modo zen, modo a, zen. a Marta Mamani. Marta, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Naomi, Carlitos, acá muy, muy bien. Y después, con esta mañana fresquita, estamos ideal, ideal para empezar un día diferente. ¿sí? Y, y bueno, digo, y estamos en un mes, pero súper especial. ¿Por qué? Porque se viene, estamos en víspera ya del Día de la Mujer. Mm -hmm. ¿Se acuerdan de esto, verdad? Obvio. Bueno. Y... <risa> nosotras las mujeres fundamentalmente, sí. Bueno, y hoy vamos a hablar, en... hay mucha gente que por ahí me dice, no, pero yo no creo en eso, pero de que hay incidencia, hay incidencia. Vamos a hablar de las cualidades de las mujeres, pero de acuerdo a cada signo del zodiaco Sí, volvemos con, no nos vamos tanto al horóscopo, sí, sino a las cualidades de cada mujer. Por ahí decimos, mm, esta mujer es de tal signo, ah, ya sé cómo es. O por ahí digo, no, pero ¿cómo, ¿cómo encargo a una mujer así? Bueno, ya, con esto ya tengo las cualidades principales de una mujer, por cada signo del zodíaco. Y bueno, vamos a empezar con, ¿con, qué? con el signo de Aries, ¿sí? Entre las principales características de Aries es la mujer que más iniciativa tiene, por ahí si vemos a una mujer que tiene mucha iniciativa, que que va, viene, que no descansa nunca, es seguro una mujer de Aries. Es muy, muy independiente, se abre en caminos solas, eh, no necesitan en su vida, por ahí, de, de una ayuda, de alguien que, que esté para... para una palanca, sino solas, solas en la vida, ¿sí? ¿Y qué pasa? Ellas eh, a veces sirven de sostén también para otras personas, o lo que ellas realizan sirven para pilares fundamentales para que crezcan otras personas, ¿sí? y sí. eh, voy a anotar acá porque, sería... digo, voy a la próxima novia que tengo que decir, de Aries. ¡No! Ah, próxima novia. Estoy anotando, ah, estoy bueno. anotando todo bien. por las dudas ya para empezar a hacer el. Uno cuando busca tiene Miren. que saber bien los signos porque mirá vos cómo afecta la vida de una persona sabiendo los signos, ¿no? Pues yo ya sé cómo es esta mujer. Cada mujer tiene una característica especial de acuerdo a cada signo. Muy bien. Pero bueno, mire que esto queda grabado, carlitos. Ningún que problema. Lo que dijo... No le tengo miedo al archivo. <risa> Ah, bueno, bueno ahí sigamos bien, entonces, bueno, sigue anotando, no, sigue mentira. anotando. Sí. <risa> <risa> Quedo desmentido todo. Bueno, las mujeres de Acuario, vamos con Acuario, vamos. son mujeres muy, muy persistentes, luchadoras, consiguen lo que quieren y pueden lograr, lo que muchas otras mujeres por ahí lo ven muy, muy difícil, ellas lo consiguen, ¿sí? Eh, Tauro es un signo muy, muy fuerte, son mujeres organizadas, cumplidas, puntuales, y quizás es el ejemplo de mujer, ¿sí? Por ahí, de, de carácter, sí, son un poquito más como difíciles de llevar, pero en cuanto a estos temas, son mujeres muy cumplidas, son un ejemplo, como les dije, de mujer predispuesta siempre a ayudar a, a cambiar hasta la vida de los demás, ¿sí? Porque siempre están con una palabra de aliento, con que se puede, con que ellas eh, tienen la iniciativa para hacer que la otra persona las siga, sí, son como mujeres digamos líderes, sí. Luego seguimos con el signo de Géminis y a ver, vas a, vas a tomando nota bien porque sí. me iba a sacar sus propias conclusiones. La mayor cualidad de Géminis que es la voz, así de simple, la voz. ¿Por qué? Porque ellas nunca se quedan calladas. Por ahí del otro lado me está escuchando alguien de Géminis y dice Ah, sí, pero sí, yo nunca me quedo callada. Pero nunca se quedan calladas, pero tampoco hablan cosas así al azar, ¿sí? Siempre, siempre eh, ellas hablan con razón, odian las injusticias. ¿Y qué pasa? Crean su propio lugar en el mundo, donde son diferentes, donde le gusta discutir, eh, ganarse un lugar como les dije pero desde, la, desde el punto de vista de todo lo de las cosas centradas sí nada de por otros caminos nada de esto Esas son muy muy particulares y es muy difícil discutir con alguien de géminis sí así que tome nota de esto si entra en una discusión con géminis no sé cómo le va a ir, porque Géminis es muy de ganar, ¿sí? Así que, bueno, a tener en cuenta esto. Después, seguimos con el signo de cáncer. La mayor virtud de cáncer, que es la empatía, son mujeres que se ponen en el lugar del otro, de... Cualquier persona, sí. Esas siempre se ponen en el lugar del otro, tratan de ayudar, eh, tratan de comprender a las otras personas. Tienen mucha, muchísima inteligencia emocional. Eh, casi nunca caen en engaños. Es muy difícil engañar a una mujer de cáncer. Son mujeres muy, muy fuertes. Y qué pasa con las mujeres de cáncer como que... Tienen su postura en el mundo y a esas nadie, nadie las puede derrumbar. Y eso es fundamental en la vida. Tener una postura diferente, propia y segura sobre todas las cosas. Son mujeres muy, muy seguras. Y bueno, eso es en sí el signo de cáncer. Ahora seguimos con Leo. Lo, lo fundamental para Leo es el respeto. Que nadie, nadie vaya a llegar a esas... ...con una falta de respeto, porque ahí sí, olvídense de una mujer de Leo. <risa> la, la virtud fundamental de ellas es eso. Odian también las injusticias, y bueno, son mujeres destacadas en diferentes ámbitos de la vida. Son mujeres muy plantadas, muy bien eh, equilibradas también, diría yo. Pero lo fundamental en ellas es el respeto. Hay que valorar a la mujer de Leo por el respeto ¿sí? entonces seguimos con un qué bueno que Martita que no decimos... dijiste lo del carácter fuerte eso que nos enojamos todas esas cosas que siempre nos dicen gracias. gracias bueno para... o sea. lo iba a decir pero ¿sabe qué? prefiero sí. mantenerme en un punto neutro está muy bien está muy bien bueno un por eso, grande para, por eso para, dije... para la mujer de Leo Messi pues... entonces que la no es de... ¿no? la mujer de Leo no no entendí nada ¿no? <risa> no entendiste por eso, por eso dijimos que son mujeres muy plantadas en su lugar Bien. eso ya en sí ya. es como un mensaje subliminal eso bueno, vamos con ah, el signo de Virgo dale. Eh, las mujeres de Virgo tienen muchísima agilidad mental, por ahí uno las ve mujeres tranquilas que decimos no, es tímida, es callada es esto, lo otro, no, nada que ver tienen muchísima agilidad mental, que está cuando una persona está pensando lo que va a decir, ella ya va y viene, ¿sí? O sea, es, es tiene una agilidad mental impresionante. Capacidad de crecimiento. Mujeres también muy fuertes, que siempre se dan un lugar en el mundo también, ¿sí? Y siempre salen adelante solas, sin la ayuda de... O no están esperando que alguien las empuje a hacer esto, a hacer lo otro, no. ellas siempre, siempre... Eh, realizan sus actividades solas y hay muchas sorpresas para Virgo, ¿sí? Así que bueno, a seguir apostando a esto. Después seguimos con un signo también un poco difícil, <ríe> como es Libra, ¿sí? Eh, las mujeres de Libra por ahí son también un poco como decimos, las vemos indecisas, pero nada que ver ellas sí tienen la facilidad de ver la belleza desde otro punto de vista, ven las cosas diferentes, buscan eh, lo mejor de cada persona, ¿sí? ellos no, no van por el lado de lo físico, de, de digamos de nada, nada de, de que sea de, de otro tipo de interés, sino ellos ven la belleza de la persona, el interior y tratar de destacar eso sobre todas las cosas, en una amistad, en una relación, en todo esto, destacan siempre la belleza interior. Sí, son mujeres también muy motivadoras e inteligentes, y son líderes, líderes de por sí solas, son mujeres líderes. sí Seguimos con el signo de, acá no no entramos nada en carácter, lo vamos diciendo así jovencito cosa que... <ríe> No no nos malinterpreten, ¿sí? Escorpio, también. Lo digo así como se lo dije a, a Naomi. Personalidad muy fuerte, demasiado fuerte. <ríe> Son mujeres muy independientes, luchadoras. Mujeres que no les gusta por ahí que le digan las cosas. Ah, ejemplo, si yo te digo, anda por este camino que es lo mejor, no, ella va. Hacia el lado que ella quiere. Ah, bueno. O sea, ella tiene su propia opinión y sabe lo que quiere y va hacia ahí. No, no hay nada que las devíe de su de su camino, ¿sí? Son luchadoras, empoder empoderadas y tienen también a ser grandes mujeres exitosas, ¿sí? Se viene el éxito para Escorpio sobre todas las cosas. Bien. Y ahí seguimos con el signo de Sagitario. Acá sí, son mujeres muy aventureras Se alejan a todo Sin medir las consecuencias Por ahí, muy, muy Demasiado aventureras Pero aventureras en el buen sentido No no se malinterprete esto eh, No tienen miedo, no tienen miedo a nada Generan muchos Recursos propios eh, Tienen mucho dinamismo Buscan sus propios medios económicos Y construyen todo esto Con inteligencia ¿sí? Siempre van a donde ellas quieren, pero construyen todo esto por sí mismas, ¿sí? Y bueno, para ellas el no, no existe. O sea, decirle no a una mujer de Sagitario, eh... no, perdón, Acá, eh, estamos a, sería con Capricornio, perdón, ahí me equivoqué. Capricornio, para ellas el no, no existe, ¿sí? Las mujeres de Capricornio no existe el no a esas... Nada, nada les puede decir que no, porque esas lo van a hacer igual y lo van a construir como sea. Son ejemplos de vida. Son mujeres que se enfocan en lo que quieren realizar, son muy buenas eh, en cuanto a lo que hacen y tienen unas expectativas diferentes de cambiar el mundo, de cambiar su vida. Y siempre lo logra y lo van a seguir logrando, porque son mujeres así, muy, muy aventureras, diría yo. Eh, luego seguimos con el signo de Capricornio. ¿Qué pasa con Capricornio? Son mujeres inspiradoras, eh, multifacéticas, que pueden hacer una cosa, otra, otra, y todo lo hacen bien. Son muy dinámicas, perseverantes, siempre luchan por los que quieren, por sus sueños, eh, ayudan a los demás también a construir los suyos, y logran sus objetivos cueste lo que cueste, ellas siempre siempre logran sus objetivos así que Capricornio a seguir adelante y siempre se puede lograr lo que uno quiere Bien. Acuario Acuario es otro signo bastante, bastante fuerte también es el alma rebelde de de todos los signos diría yo sí, ya, ¿Por lo, qué? ya Porque, lo dijiste Acuario ah, <risa> mirá Capri... que estoy, mira que estoy escuchando atentamente. Acuario. Carlitos anotó todo. Fue, fue el segundo. Ah, Capricornio. Sí, Capricornio. Capricornio, sí. Capricornio, ah, pero dijiste Acuario. Claro. Ah, bueno, era, era Capricornio. Era Capricornio. Escu de nuevo, después. Bueno. <risa> no, no. Ahora Acuario, el alma rebelde de de todos los signos, sí. Es sí. una mujer muy fuerte, mira. independiente, la que eh, para ellos es el que virá no importa, no interesa. Bien. Sí, o sea, no, no interesa lo que digan de mí, pero yo soy así, y bueno, le busque a quien le busque, y listo. Son diferentes, odian la mentira, las injusticias, todo eso. Son muy, muy independientes. Ahora seguimos con Pisces. Escuche bien, ¿no? Pisces. <ríe> Tienen una intuición nata, ven la luz en medio de toda la oscuridad, esas ven luz. Son muy sensibles. Mujeres muy, por ahí, de que tienden a, a tener esto, ¿sí? Esto es un país muy contradictorio, es que al ser sensibles, si por ahí alguien les dice algo de mala manera, es como que lo toman mal, así que anote eso también, porque por ahí si tiene a alguien conocido de Pisis, dígale las cosas suavemente, ¿no? De manera muy fuerte, ¿sí? Bien. Y obtienen siempre grandes resultados, eh, grandes sorpresas. Para sus vidas. A ellas les gusta y les encantan las sorpresas. ¿Y qué pasa? Y también obtienen cambios muy, muy repentinos en su vida por ahí. Esas están así como tranquilas, calladas, todo esto, pero de repente sale un día y dice: Bueno, yo voy a hacer esto, lo logran y lo hacen. Eso es lo que tiene el signo de Pisces. Y así pasamos con todos los signos del zodiaco. De pero bueno, lo más importante esto, yo... es que la mujer es por sí misma. ¿Te hago una, ¿Te consulta? El cine. ¿Te hago una consulta. una sí. consulta toda esta información la vas a poder cargar después en tu en tu Facebook digo para aquellos que se quedaron con alguna duda o no hayan escuchado. Sí sí pueden entrar Bien. en la página de buenas energías con Marta Mamani y ahí van a encontrar todo y bueno cualquier consulta también al Instagram Marta Mamani 13 y si no al celular 381522 setenta y siete sesenta y seis bien muy bien mismo? una vez más tres ocho uno cinco veintidós setenta y siete sesenta y seis gracias Martita como Así siempre que. quedó todo anotado acá eh sí carlito que tome nota y que escuche todo después o, después sí. bueno, vamos a pasar la, la, la, la cinta la. sí para para Acuario Acuario Capricornio basta Acuario y capricornio Escucha, igual te digo, todas las mujeres que nombraste, todas son luchadoras, ¿eh? Porque no hubo una que me hayas dicho, por ahí esta necesita ayuda, no. Son no. todas mujeres que atraviesan cualquier situación, cada una con su carácter, pero todas atraviesan lo que sea, ¿no? Todo. Sí, de por, de por sí el alma de una mujer es uh -huh. luchadora y salir adelante siempre, aunque puede caer mil veces, pero... Ni y una, una vez se levanta, así que Bien. seguimos así. Adelante siempre, Bien. siempre gracias. mirando hacia adelante. Gracias, Martita. Y... y mañana va a ser un día especial, Marta. Para todas las mujeres, mm. un excelente día para mañana. Gracias, Martita. Para Naomi también, en especial. Gracias. Bueno, muchas gracias. gracias. Que tengan un lindo día. Que sea un día de, de lucha, un día más. Sí, tal cual. Esto es así. Es así. Gracias, Martita. Buena jornada. Muchas gracias igualmente para ustedes también y toda la audiencia.